Bola volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar, Tan plato. Tan plato. Tan plato. Tan plato. Tan ada yang lebih Tan dari Tan plato. Tan plato. Tan plato.